Siga hablando no, seguir sí, por el próximo tema de relato. Eh, eh, pues, ay dios Pero, es, mujer? Es? Ay, automata güey. le entra santiago matías luego ¿Cómo? de que santiago matías a los foques ganase el premio de YouTuber del año muchas opiniones a favor y en contra han sugerido al igual que como pasó cuando fueron eh, cuando fueron las nominaciones aunque el consenso casi gener casi general una semana después de los premios soberanos es que se lo merece sin embargo hay uno que sí le ha molestado el premio y es al comediante Fautomata, quien explicó su gesto cuando vio que a los fue premiado y su enfático diciendo que no debió otorgarle el premio porque promueve los antivalores. Señores. ese ay mira, eh. tan querido que era ese humorista. ¿Tú ves? Ya está la gracia, se le fue. Sí, sí. Vamos Realmente. a escuchar, vamos a escuchar. No, Bien. Ese caballero. Todo el mundo lo, lo quería como humorista, eh, bien. Todo el mundo activo. Fausto Mata sacó película. una película todo el mundo para el cine. Yo me iba a dormir de que llegaba al cine a ver la película. ¿Y qué pasa? Él como que se ha llenado de odio con otras personas, no tanto con Santiago Matías, sino como que se ha metido en lo que no le importa muchas veces. Y a veces eso le queda grande a los humoristas, a los artistas. Exactamente. ¿Eh? Le queda grande. Yo nunca he visto a, a Raymond y Miguel en unos chismes así. No. ¿Tiene? Lo que pasa es que mata ahora quiere pertenecer a la, a la sangre azul. ¿Tú me entiendes? Según él fue acogido, la gente ya lo respeta. Entonces él quiere ponerse en ese nivel y denigrar a, la, a, a los muchachos de barrio de la manera que él lo está haciendo. ¿Tú me entiendes? Ella es de barrio, pero ahora él quiere estar en una posición donde no salió porque lo están aceptando como persona. Recordemos que Fautomata en un momento fue, era denigrado, morenito, medio rarito. Pero, pero ahora está en la, en la sociedad de los sangre azules, ese tipo de gente, y ahora él, él está de su lado, tú me entiendes. Está como tú que te está colando. <risa> <risa> es Esto, y Camila, y yo lo que creo es que él, lo que anda buscando sonido con cualquier tema que pueda acaparar miles de views. Porque él sabe que mencionar el nombre de Alofoque es un tema para él sonar. Ahora, ¿por qué no menciona a otros? Porque daban a Alofoque que está en, haciendo YouTube y promocionando la música de los urbanos. ¿Me entiende? Ahora, él lo que sabe es que si le tira a Alofoque, tiene un grupo de fans a Alofoque para atrás que le va a responder. Claro. Sí. Entonces es para él buscar sonido Porque parece que ya la risa no está dejando Sí, ahí está el video De la reacción de, de, de Fautomata En los premios, cuando se le entrega el premio A los foques, la, los gestos Como quien dice, dime, y eso <ríe> Él se para Qué vaina eh? con la mano, como que Sí, como este qué vaina no, no, Pero este hombre sale en todos lados, está en la sopa ya lo mencionaron. Entonces sabía que iba a estar dolido después de, <risa> después de la última entrevista que él estuvo con Alofoque, que Alofoque le sacó muchísimas cosas a él en cara, teniendo que ver eso con muchachos sí. de barrio, mira. Sí. sí eso sí. se veía venir. Eso fue a pota que él lo hizo, eso. Pues porque claro. Porque él sabía que lo iban a grabar, a él porque él sabía que Alofoque iba a ganar ese premio. Sí. Que lo colgó, que hay, que hay que recalcar que Santiago le respondió con ese video a, a él en Instagram. Vamos a... Está dolido, está dolido Fautomata. Algo le hizo Santiago Matías que él de un momento a Algo otro está rego. así. Porque él el princip... le antes de ir al el programa, él no reaccionaba así, lo era checha, pero ahora él lo hace desde de, de. Tengo dos mascarillas, Fautomata. Porque él tiene dos caras. Sí, sí. sí. Eh, yo le tengo no sé. dos mascarillas a eh. Está apagado, eh. Apagado que está que amigo mío, Calambú. nos topamos allá y hablamos pila, como si no hubiésemos conocido de hace tiempo. Ya, me entrevista, ya, me ya la entrevista. El Fautomata <risa> <risa> <risa> Allá. Él le cayó una vez hasta cuando Miguel lo también. Él ahí fue la enemistad de él y yo. Ahí sí. le cae con una gente siempre. Ahí papá. fue la amistad de, de Fautomate y yo en cuanto nosotros, como todo el mundo sabe, apoyamos cuando Miguel Valerio estaba detenido por la canción esa, lo, lo TikTok y la cosa. Y él se puso hasta ahí opinando, como siempre. Usted tiene que hacer comedia, creo que usted hace. Exactamente. Y, no, porque son profesionales de verdad. Que están en su área, no necesitan detalles. Yo digo, García, también la gente no. se le ha quitado un poco el deseo de verla. Porque... Sí, otra también. Para mí que ellos están buscando una nominación en, en, en comediante de institución que es para regir las cosas en espectáculos públicos, que lo nombren ahí. Porque ellos de comediante pasaron a querer estar tirándole a todas las cosas la de sonidita los medios. Son soniditas pasaron. Por Dios. La sonidita. ¿Eh? Son faranduleros son faranduleros de la comedia es así es así, es así. Yo, sí. yo creo que tiene ellos que mejorar eso porque la gente se va a desencantar él tira una película ahora mismo y, y pan de va. y cuál película ¿eh? señores ¿no, nadie le está haciendo caso a la película de fotomata yo no sé qué película ese es, va ahí como Robertico. ¿Cómo como le dicen a Robertico? O esa película es Robertico nada más se lo ve en la familia de uno <risa> <risa> <risa> sí, pero, pero, eh, existe ninguno. algo en el cine que esa película ya tienen el dinero garantizado con el porciento que las empresas devengan de los impuestos para pagar su, esa película, a ellos les importa que vaya la gente o no. Señores, le vamos a hacer una llamada, porque hay que estar velando pendiente de esta situación a las autoridades con la fortaleza Duarte, Kosovo. Deben estar velando porque hay una tensión muy fuerte, tanto adentro con los recursos como los guardias afuera. Debemos las autoridades de que Estén pendientes, nosotros vamos a estar velando cada segundo para que no pase más de ahí. Y ya eso tenga otro norte. Y que pague ¿Eh? Y que paguen. Claro. Y el que entró toda esa arma de fuego para allá, tienen que buscarlo. Eso no es que dique. Atención, fiscalía, atención, la procuraduría, prisiones, atención, todo el mundo. Estén pendientes de la fortaleza Duarte y cuidado si sacan esos presos que son de aquí, que no tienen que ver con ese problema que eran presos que estaban acostados igual que los otros y quieren venir a cambiar los macorizados los macorizados tienen que quedar aquí en su pueblo los que son de lejos que tienen que irse a, a su cárcel de lejos para que también a la, fami a la familia se le haga fácil llegar ya, ya saben señor